La ley 81 del 26 de marzo del 2019 sobre protección de datos personales entrará en vigencia, según su artículo 47, a los dos años de su promulgación, es decir, el lunes 29 de marzo de este año, ya que la ley fue promulgada, o sea, publicada en la Gaceta Oficial, el 29 de marzo del 2019. La intención de la norma es la de actualizar el marco jurídico de la protección de los datos personales que están en manos de terceros, eso incluye la empresa privada, los organismos estatales y entes sin fines de lucro. Es por eso que tenemos una entrevista con la abogada Lía Hernández, que nos ampliará mucho más del tema. Veamos. Mi nombre es Lía Hernández Pérez, soy abogada especializada en Derecho Digital. Hace dos semanas, exactamente el lunes 29 de marzo, comenzó a regir la Ley de Protección de Datos Personales en Panamá después de dos años que se esperó para su entrada en vigencia. Esta ley, más que todo, trata sobre los principios y preceptos generales concernientes a la privacidad de los individuos en la República de Panamá y todo lo que concierne a la protección de datos. Panamá se convierte en uno de los últimos países en América Latina después de Brasil, Barbados en emitir una ley de protección de datos y creo que puede ser un gran avance para el país y para potenciar temas como la innovación y el emprendimiento. Muchos creen que la protección de datos únicamente involucra a las empresas, y que se debe proteger la información de las empresas, sin embargo, la información que contienen las empresas es información de nosotros como ciudadanos, por lo tanto, la privacidad es un derecho fundamental como lo es la salud, como lo es la educación y la misma debe ser protegida. Pues mira, de vista mi rol eh, como abogada y sobre todo de eh, mi calidad de representante de una organización que hacemos activismo en materia de, de derechos digitales de derechos humanos en el entorno digital creemos que la ley eh, es un gran paso es un avance de país como dicen por ahí no es la imperfecta cosa que no estoy muy de acuerdo porque podemos hacer el esfuerzo por hacer que esa ley sea un poco más imperfecta de lo que ya es eh, dos a la, a, la, a la vez que es un avance para el país que no tenía una ley al respecto y que estamos casi 30 años atrasados con respecto a muchas partes del mundo en esta materia, creo que también es una gran oportunidad para hacernos más conscientes sobre ese derecho fundamental que tenemos como es la privacidad y poder proteger nuestra información y nuestra privacidad que para muchos no es tan importante. Quisiera terminar con esta pequeña reflexión y es... Que el problema, no hay ningún problema en que las empresas o las organizaciones traten nuestros datos, para nada. Los datos son uno de los activos intangibles más importantes de las organizaciones. El problema es que quien trata los datos lo haga para una finalidad, en una proporción y en una medida la cual tú no fuiste, no diste el consentimiento, es decir, todo el que trata tus datos tiene que hacerlo en la medida, en las posibilidades de las cuales tu consentimiento conllevaba. Y con tu consentimiento, quien utiliza información tuya sin tu consentimiento está claramente violando la, la ley de protección de datos y podrá ser multado por la autoridad competente.